Un tema que aparece siempre presente en los medios es la financiación del Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, a través del contrabando de petróleo, el oro negro. Al parecer, el DAESH tiene la capacidad para mover decenas de miles de barriles de petróleo al día, logrando unos ingresos aproximados de entre 2 y 4 millones de dólares diarios. Incluso sabemos el precio aproximado de venta, unos 40 dólares el barril frente a los 80 del mercado normal. Pero, curiosamente, nunca se habla de cómo ese petróleo sale del territorio controlado por el DAESH y se distribuye a esos intermediarios dispuestos a traficar con bienes de guerra. ¿Qué es lo que sucede para que en esta Sociedad de la Información Constante no queramos hablar sobre ese petróleo? Veámoslo. La semana pasada apuntábamos que el lugar donde fue derribado el avión ruso era señalada como zona de tránsito para el petróleo de contrabando y este mismo miércoles el Ministerio de Defensa ruso ha difundido una serie de imágenes aéreas y vídeos que muestran rutas de distribución del petróleo y zonas de carga donde es constante el tráfico de camiones cargados de ese oro negro. Sin entrar a valorar la veracidad de estas imágenes, tenemos también informes oficiales del Departamento de Defensa estadounidense, nada sospechoso de estar influido por los rusos, que hablan de convoys de centenares de camiones transportando crudo en dirección a Turquía. Desde luego resulta complicado creer que a una nación como Turquía, capaz de detectar e interceptar un avión que cruza durante 17 segundos su espacio aéreo, se le escapen convoys de centenares de camiones en su frontera, por no hablar de las imágenes en esa frontera turca que muestran camiones transportando vehículos todoterreno y otro material logístico militar con destino a las zonas controladas por el Daesh en Siria o de la presunta implicación del hijo del presidente turco Erdogan en la distribución de este petróleo usando su compañía naviera. Pero, ¿cuál es el reto definitivo a nuestra ingenuidad? Bien, en el 2012 el, el Daesh toma el control de los principales campos petrolíferos iraquíes. En el 2014 logra un corredor que conecta estos campos petrolíferos y los sirios con la frontera turca y puertos marítimos. A mediados del 2014 se hunde el precio del petróleo mundial, pero las fuentes oficiales nos dicen que esta caída no está para nada relacionada con el flujo de decenas de miles de barriles de este petróleo barato. No. Claro que no. Nos dicen que, lógicamente, las grandes empresas no aceptarían comprar petróleo del DAES a 40 dólares cuando costaba 100 en el mercado y que las multinacionales jamás se aprovecharían de una terrible situación de guerra para buscar beneficios. En otras noticias, las acciones de la Lockheed Martin, desarrolladora del caza americano F-22 Raptor, de la Raytheon Company, líder mundial en misiles de guiados, y de la Northrop Grumman, productora de los drones RQ-4 Global Hawk, han subido un 15% en este año. ¡Felicidades a los premiados!